como un guardia exterior para el acercamiento del subconsciente, la naturaleza ha construido al hombre de tal manera que tiene control absoluto sobre el material que llega a su mente subconsciente, a través de sus cinco sentidos. Aunque esto no debe construirse como una declaración de que el hombre siempre ejercita este control. En la gran mayoría de los casos no lo ejerce, lo que explica por qué tanta gente vive en la escasez. Recuerda lo que se ha dicho acerca de la mente subconsciente, que se asemeja a un lugar fértil en un jardín, en la que las malas hierbas crecerán en abundancia, si no se siembran ahí las semillas de cultivos más deseables. La autosugestión es la agencia de control a través del cual un individuo puede alimentar de manera voluntaria su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza creativa, o por negligencia permitir que pensamientos de naturaleza destructiva encuentren su camino hasta este rico jardín de la mente. En el último de los seis pasos descritos en el capítulo de Sobre el Deseo, se te indicó que leyeras en voz alta dos veces al día la declaración escrita de tu deseo de dinero y ver y sentirte ya en posesión del dinero. Siguiendo estas instrucciones, comunicas el objeto de tu deseo directamente a tu mente subconsciente, en un espíritu de fe absoluta. A través de la repetición de este procedimiento, creas de manera voluntaria hábitos de pensamiento que son favorables a tus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Vuelve a estos seis pasos que se descubren en el capítulo 2 y léelos de nuevo, con mucho cuidado antes de continuar. Luego, cuando llegues a él, lee con atención las cuatro instrucciones para la organización de tu grupo Mastermind que se describe en el capítulo sobre planificación organizada al comparar estos dos conjuntos de instrucciones con los que se ha establecido en la autosugestión. Por supuesto, verás que las instrucciones implican la aplicación del principio de autosugestión. Recuerda, por lo tanto, cuando leas en voz alta la declaración de tu deseo, a través de las cuales te esfuerzas para desarrollar una conciencia de dinero, que la mera lectura de las palabras no tiene consecuencia a menos que mezcles emoción o sentimiento en tus palabras. Si repites un millón de veces la famosa fórmula de Emil Kuo, día a día, en todos los sentidos, estoy mejorando cada vez, sin mezclar emoción y fe con tus palabras, no experimentarás resultados deseables. Tu mente subconsciente reconoce y actúa solo sobre pensamientos que sean bien con emociones o sentimientos. Este es un hecho de tal importancia que justifica la repetición en prácticamente todos los capítulos, porque la falta de comprensión de este es la razón principal por lo que la mayoría de las personas que intentan aplicar el principio de autosugestión no obtienen resultados deseables. Las palabras sencillas y sin emociones no influyen en la mente subconsciente. No obtendrás resultados apreciables hasta que aprendas a llegar a tu mente subconsciente con pensamientos o palabras habladas que se hayan mezclado bien las emociones con creencia. No te desanimes si no puedes controlar y dirigir tus emociones la primera vez que lo intentas. Recuerda, no existe la posibilidad de algo por nada. La habilidad para alcanzar e influir en tu mente subconsciente tiene su precio y debes pagar ese precio. No puede hacer trampa. Incluso si lo deseas, el precio de la habilidad de influir en tu mente subconsciente es la persistencia eterna de la aplicación de los principios descritos aquí. No puedes desarrollar la habilidad deseada por un precio más bajo. Tú y solo tú debes decidir si la recompensa por la que estás esforzándote, la conciencia del dinero, vale el precio que debes pagar por ella en el esfuerzo. La sabiduría y la astucia por sí solas no atraen ni retendrán dinero, excepto en algunos casos muy raros, donde la ley de los promedios favorece la atracción de dinero a través de estas fuentes. El método de atraer dinero que se describe aquí no depende de la ley de los promedios. Además, el método no tiene favoritos. Funcionará para una persona con tanta eficacia como para otra. Donde se experimente el fracaso es el individuo, no el método. El que falló, si lo intentas y fallas, haz otro esfuerzo y otro más hasta que tengas éxito. La habilidad para usar el principio de autosugestión dependerá de gran medida de tu capacidad para concentrarte en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Cuando comiences a seguir las instrucciones en relación con los seis pasos que se describen en el segundo capítulo, será necesario que hagas uso del principio de concentración. Ofrecemos aquí sugerencias para el uso eficaz de la concentración cuando comiences a llevar a cabo el primero de los seis pasos que te indica que fijes en tu propia mente la cantidad exacta de dinero que deseas. Mantén tus pensamientos en esa cantidad de dinero concentrándote o fija tu atención con los ojos cerrados hasta que puedas ver realmente la apariencia física del dinero. Haz esto al menos una vez al día. A medida que realizas estos ejercicios, sigue las instrucciones que se dan en el capítulo sobre la fe y mírate a ti mismo realmente en posesión del dinero. Aquí hay un hecho muy significativo. La mente subconsciente acepta cualquier orden que se le dé con un espíritu de fe absoluta y actúa según sus órdenes, aunque las órdenes a menudo tienen que presentarse una y otra vez a través de la repetición antes de que sean interpretadas por el subconsciente. Siguiendo la afirmación anterior, considera la posibilidad de jugar un truco perfectamente legítimo en tu mente subconsciente, haciéndole creer, porque tú lo crees, que debes tener la cantidad de dinero que estás visualizando, que este dinero ya está esperando tu reclamo, que la mente subconsciente debe entregarte planes prácticos para adquirir el dinero que es tuyo, Entrega el pensamiento sugerido en el párrafo anterior a tu imaginación y ve lo que tu imaginación puede o hará para crear planes prácticos para la acumulación de dinero a través de la transmutación de tu deseo. No esperes un plan definido, a través del cual puedas pretender intercambiar servicios o mercancías a cambio del dinero que estás visualizando, sino que comiences de inmediato a verte en posesión del dinero exigiendo y esperando mientras tanto, tu mente subconsciente te entregará el plan o los planes que necesitas. Está alerta a tus planes y cuando aparezcan, ponlos en acción inmediatamente. Cuando aparezcan los planes probablemente destellarán en tu mente a través del sexto sentido, en forma de inspiración. Esta inspiración se puede considerar como un telegrama directo o un mensaje de inteligencia infinita. Trátala con respeto y actúa en consecuencia tan pronto como lo recibas. El no hacer esto será fatal para tu éxito. En el cuarto de los seis pasos se te indicó... Crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato a poner este plan en acción. Debes seguir estas instrucciones de la manera descrita en el párrafo anterior. No confíes en tu razón. Al crear tu plan para acumular dinero mediante la transmutación del deseo, tu razón es errónea. Además, tu facultad de razonamiento puede ser perezosa y si dependes completamente de ella para que te sirva, puedes decepcionarte. Cuando visualices el dinero que pretendes acumular con los ojos cerrados, mírate prestando el servicio o entregando la mercancía que pretendes dar a cambio de este dinero. Esto es importante. Resumen de instrucciones. El hecho de que estés leyendo este libro es un indicio de que buscas sinceramente el conocimiento. También es una indicación de que eres estudiante de este tema. Si solo eres un estudiante, existe la posibilidad de que aprendas mucho que no sabías, pero aprenderás solo asumiendo una actitud de humildad. Si eliges seguir algunas de estas instrucciones, pero lo descuidas o te niegas a seguir otras, fracasarás. Para obtener resultados satisfactorios, debes seguir todas las instrucciones con un espíritu de fe. Las instrucciones dadas en relación con los seis pasos en el segundo capítulo se resumirán ahora y se combinarán con los principios cubiertos por este capítulo como sigue. Primero, ve a un lugar tranquilo, de preferencia a la cama por la noche, donde no te molesten ni te interrumpan. Cierra los ojos y repite en voz alta para que puedas escuchar tus propias palabras. La declaración descrita de la cantidad de dinero que pretendes acumular. El tiempo límite para su acumulación y una descripción del servicio o mercancía que pretendes dar a cambio del dinero. Al llevar a cabo estas instrucciones, mírate ya en posición del dinero. Por ejemplo, supón que tienes la intención de acumular 50.000 mil para el primero de enero. Dentro de 5 años que tienes la intención de prestar servicios personales a cambio del dinero en calidad de vendedor, tu declaración escrita de tu propósito debe ser similar a la siguiente. Para el 1 de enero no. tendré en mi posición 50.000 mil que me llegarán de varias cantidades de vez en cuando provisionalmente. A cambio de este dinero daré el servicio más eficiente del que sea capaz, presentando la mayor cantidad posible y la mejor calidad de servicio posible en calidad de vendedor. Describe el servicio o la mercancía que pretendes vender. Creo que tendré este dinero en mi posición. Mi fe es tan fuerte que ahora puedo ver ese dinero ante mis ojos. Puedo tocarlo con mis manos. Ahora está en la espera de que se transfiera en este momento y en la proporción en que presente el servicio que pretendo prestar a cambio de ello, estoy esperando un plan por el cual acumular este dinero y seguiré ese plan cuando lo reciba. Segundo, repite este programa en la noche y en la mañana hasta que puedas ver en tu imaginación el dinero que pretendes acumular. Tercero, coloca una copia escrita de tu declaración donde puedas verla en la noche y en la mañana y léla justo antes de acostarte y a levantarte hasta que la hayas memorizado. Recuerda, al seguir estas instrucciones, estás aplicando el principio de autosugestión con el propósito de dar órdenes a tu mente subconsciente. Recuerda también que tu mente subconsciente actuará únicamente siguiendo instrucciones que están llenas de emociones y que les sean entregadas de sentimiento. La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Sigue las instrucciones dadas en el capítulo sobre la fe. Estas instrucciones pueden al principio parecer abstractas, no dejes que esto te moleste, sigue las instrucciones, no importa cuán abstractas o imprácticas puedan parecer al principio, pronto llegará el momento, si haces lo que has estado instruyendo. Tanto en espíritu como en actos, en todas se te desplegará un nuevo universo de poder. El escepticismo, en conexión con todas las ideas nuevas, es característico de todos los seres humanos. Pero si sigues las instrucciones descritas, tu escepticismo pronto será reembolsado por la creencia, y esto a su vez pronto se cristalizará en fe absoluta. Entonces habrás llegado al punto en el que podrás decir verdaderamente, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchos filósofos han hecho la afirmación de que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, para la mayoría de ellos no han dicho por qué es el maestro. La razón por la que el hombre puede ser el dueño de su propio estatus terrenal y especialmente de su estatus financiero se explica de manera detallada en el capítulo. El hombre puede volverse dueño de sí mismo y de su entorno porque tiene el poder de influir en su propia mente subconsciente y a través de él. Obtener la cooperación de la inteligencia infinita. Ahora estás leyendo el capítulo que representa la piedra angular del arco de esta filosofía. Las instrucciones que contiene este capítulo se deben entender y aplicar con persistencia si logras transmutar el deseo en dinero. La actuación real de transmutar el deseo en dinero implica el uso de la autosugestión como una agencia por el cual puede alcanzarse e influir en la mente subconsciente. Los otros principios son simplemente herramientas con los que puedes aplicar la autosugestión. Ten presente este pensamiento y en todo momento serás consciente del importante papel que juega el principio de la autosugestión en tus esfuerzos para acumular dinero mediante el método que describen en este libro. Sigue estas instrucciones como si fueras un niño pequeño, inyecta en tus esfuerzos algo de fe de un niño. El autor ha sido sumamente cuidadoso para asegurarse de que no influyen instrucciones poco prácticas debido a su sincero deseo de ayudar. Después de haber leído todo el libro, regresa a este capítulo y sigue en espíritu y en acción estas instrucciones. Lee todo el capítulo en voz alta una vez cada noche, hasta que estés completamente convencido de que el principio de la autosugestión es sólido, que cumplirá para ti todo lo que se ha reclamado, mientras lees subraya con un lápiz cada oración que te impresione favorablemente. Sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra y te abrirá un camino para comprensión completa y el dominio de los principios del éxito.